Pasa por soy le estamos de Google con Adion Online o bueno, con es este juego que lo traje ya hace unos meses Y es un tipo EverQuest Es un juego de vista isométrica Donde lo que más predomina en el juego es el crafteo Es la recolección de objetos Para craftear armas de diferentes tiers Y ahí mejorando eh, Así es fácil Lo tengo muy dejado, pero bueno, ya sé que de vez en cuando voy trayendo MMO MMO RPG y hoy os toca, hoy toca a mi amigo Arion, que lo tengo súper abandonado. No sé qué tal va ahí, la verdad. llevo un tocado de la tela. No sé si va a ir bien, va a ir mal. No sé, vamos. Ni me acuerdo de lo, de lo que tengo, de lo que no tengo. para batán. Yo soy un maguito, me hice un hechicero. Y aquí tengo mi herramienta de recolección. Vamos. Estoy en Sterling. Vale. Y ya veis que según lo que yo quiera... Pues aquí me dice que hay este tipo de... Este tipo de, digamos, de... ¿Cómo diría? De ítem para recolectar Aquí hay este. Pues ya según lo que yo quiera mejorar y me pues tengo que ir por una cosa u otra. ¿Me da cuenta que lo tengo vacío esto? Este Esto es mi sanar este es Aquí está. Vale, todo esto es lo que tengo, ¿veis? Aquí guardado. Y esto lo que puedo recolectar Vale. Para ir subiendo de tier, pues tengo que ir mejorando eh, lo que tengo. Eso es obvio. Y creo que eso estaba por aquí. Que ya os digo así, ya que no toco esto tela. Aquí está. ¿Veis? Que me hice todo el rollo y demás. Vamos a mirar el mapa de la zona. Aquí. No, aquí. A ver, para ver dónde está, por ejemplo, para craftear nuevas herramienta, Vería falta craftear nuevas herramientas. Por ejemplo, personalizado, a ver, a ver, a, ver, a ver. Ahí, por ejemplo, vamos a ver. La lo que para craftear hace falta forjar, no, hace falta crear nuevas materias a base de lo que reconectamos. ¿El qué tiene? Mira, aquí tiene para crear tela. Vale. Yo le daba en una wheel que más o menos me orientaba, hombre, como dejar de jugar, pues no tengo wheel ninguna ni de h Yo tengo uno de tier. Tengo tier 2, que ahora también me tengo que especializar en algo. Tier 2, vale. Esto es tier 3. 3 aquí está Para hacer por ejemplo Esto Me hace falta tabla de pino Y me hace, falta, me hace falta lingotes de acero Ahora para fabricar pino Tengo que ver qué me hace falta para fabricar tabla de pino Aquí no es ¿Dónde está? Ahí está aquí al lado Para fabricar tablas de pino me hace falta troncos de pino y tablas de castaño Bueno, pues vamos a la M y vamos a buscar por aquí en algún sitio que donde no haya tabla de castaño O haya árboles de castaño o de pino Aquí parece que no hay por ningún lado que... Vale. Ya había oído. Eh, igual. Wow. Mira, este es adecuado para el solitario. ¿Veis? Aquí ya hay. Hay que una puta Esto. Una puta Porque hay que ir y pillar todo lo necesario. Pero aquí sí hay lino. Eso si sí me interesa a mí. La tela, la tela la también, también me interesa. También lo que también viene bien es eh, crear y vender, tener mucho oro y luego comprar el material. Porque como normal no, no podemos ver lo que es especializar en todo. Pues bueno, pues al menos uno pues. se si especializa en algo, lo, nomás lo vende y lo, y, y lo compra. Vime aquí Vale, a Crow Rose yo creo que será por aquí Y aquí está la subasta Porque aquí hay del 2 al 5 Y aquí hay del 2 al 3 Claro, y a mí me interesaría irme al de la 5. Porque todo lo puedo ya, lo puedo ya digamos que eh, coger. Mm, mm, mm, mm. Yo lo puedo coger tier 3 y tier 4, creo que era. vamos a ir primero aquí a ver un poquito, a echar un vistazo ¿por qué no? vamos luego hay los típicos, pvp, pues, pve y demás aquí de eso puedo entrar si quiero para entrar a categoría 3 jugador, categoría 4 jugadores, categoría 5 jugadores para conseguir distintos objetos vamos a, no, vamos a ir un poquito a lo que sería el área que nos interesa inventario, la arena pero aquí lo no suyo aparte de hacer algunas wheels que te ayudan un poquito a moverte por el mapa y demás solo es muy jodido aquí jugar solo que te cale mucha horas bueno bueno me he metido y aunque no vuelva a jugar entonces no me hace bueno os lo enseño un poquito os dejaré ahora lo que sería en la, en, la, en la descripción del juego un link para que la podáis probar ¿vale? y si os gusta os podéis comprarlo Yo lo cojo todo, que tampoco... Mira, mira, mira, mira, A ver si puedo con él. Pues este ya hombre, ¿qué me ha dado? Orito. Ahora me voy curando y ya está Arenisca No tengo para coger esto Y esto sí Aunque yo no lo use, pero bueno, lo vendo Tampoco es algo que Que amargue, encima gano fama Y subo también la experiencia en minería Pero si no hay encontrar eh, Vegetales Aquí el yo he mirado el mapa, porque donde haya lagunilla es donde se ve Para ve para coger vegetales. Con cuidado de los dos no muertos. ver, Aquí tengo. Cáñamo. ¿Ves? Esto se puede cogerlo, cáñamo. Además, es un recurso y muy... se ve que aquí no lo están cogiendo. Y es un recurso muy importante que no consigue... Otra vez que he jugado no he encontrado. El cáñamo. Me no juego con eso hay que dedicarle mucho tiempo y tener y tener una una, una buena wheel uh aquí tengo cáñamo tesoro para coger pues mira es una cosa que no he conseguido coger otra ocasión el cáñamo siempre que he venido estaba súper cogido estaba súper farmeado y no había apenas asistencia para poder traerlo y mira por lo menos ahora he conseguido he conseguido encontrar plana de cáñamo y estando dentro del área del burrito pues el burro lleva mi peso si no con nada estoy lleno de peso ya no puedo moverme apenas vamos a estar ahí cabrón Aquí hay algodón, lo traigo más rápido porque es un tier más bajo Pero con lo que si sí gano fama es ¿eh? Tier mientras más tier tenga lo que estoy trayendo lo que estoy trayendo Más fama gano Y la fama es una forma de ganar, pues es como una experiencia para ganar el nivel de maestría Aunque así no aunque estoy muy verde en el juego, eh llevo mucho sin jugar y más ha tenido muchas. muchos cambios, muchas actualizaciones, que estoy un poquito perdido en ello, pero bueno. No La algodón es cierto. Pero bueno. Se si bien. Mira el peso como va subiendo. Esto, hermano, es la hora y la hora de extraer Mira, esto ya, esto ya ha salido nuevo Vale Esto es la hora y la hora de extraer Saber lo que hay que traer Catearlo y demás Luego hay eh, plantas especiales Raras, que hace falta un arma Especial, creo que es Eso es lino, eso también puedo traerlo Luego hay mini box Mini box por el mapa Que si lo mapa lo matas te dan cosita una especie de runa que tengo guardada Y como ya habéis visto Hay, hay mucha gente jugando ¿eh? Hay una, una comunidad muy grande de, En Albion Online Si os gusta este juego, pues mira Yo pongo la key eh, Os pongo un código para de promoción En la descripción del vídeo, pues si queréis probarlo Que entráis en la página web vale Y podéis usarlo Lo usáis, lo probáis Y si os gusta, pues lo compráis Vale, el dinero no puedo traerlo. <risa> cañamo, venga cañamo, yo mío viene. También lo típico puede buscar grupos para los distintos eventos que hay y demás, pero vamos, que ya es esto: es como lo que la plantea, ir por libre o ir por grupo. Luego hay zona pvp que te pueden matar perfectamente, como te maten pierde el equipo. Vamos a, vamos a reventarnos al feo este. Anda. Vale. Y parece que suelta algo más Y no suena nada el tío, el tío mierda Suelta plata Me darle darle. Es, Ese de pita de Dame vendado Yo me he intentado Hombre Por la risa Si sí, esto, es, esto es por la risa Me va, me va a reventar seguro vale, Este es especial Mineral de hierro poco común Con ítem poco comunes Pues se craftean cosas poco comunes Eso es... Vamos a ver Eh, oh, bueno. eh maldito Vamos a intentarlo Si esto es... Eh... Ah, mira, maldito no entra no dentro de su campo de acción eh, espera que cargue la habilidad y lo revienta y para casa oye bueno, pues a esta zona yo no había venido me acuerdo que no la última vez que jugué me vine aquí porque claro aquí hay toda pata no hay barco pero no puedes llevarlo todo hay que dejarlo todo una mierda pero bueno el juego consiste en esto no sé que haga que haga instancia que haga dungeon pero coger craftear coger craftear mejorar eh, la habilidad para poder craftear cosas mejores y pillarte una build y hacer fin así pe... al cabo el juego se resume en eso luego créate una build poderosa por ejemplo yo aquí un, una buena build sería el, un mago piromántico, es un mago que se dedique vaya a fuego con, con, con, con como yo estoy yendo? Me gusta más el, el elemento rayo, pero no sé si aquí hay elemento rayo. Vamos a dar un poquito de a ¿ese no? Vale. De vez en cuando puede soltar algo interesante. Por eso eh, también es también bueno darle un poquito de vida a los mobs. Por si suelta que algo medio interesante. Ni el caballo en todo terreno. Sube por todos el caballo, ¿ha visto? El caballo. Eh, el burro que suena como un caballo. Que hay uno. Este no sé dónde me lleva. Bring Gorgue. Bueno, vale, ahí es mi tos. Estoy ahí. Y aquí hay mierda. Ahora para atrás. Ya me entres esta zona. Porque hay eh, ítems de menos tiers. Esto era esto es el, es el algodón, ¿no? El algodón, eso ya está todo crafteado. Esto he cogido. Por dónde voy a entrar yo, por cierto. Ah, vale, por ahí. ¡Ya turbo! Ahí con el turbo ahí está la caña. La verdad que he tenido suerte con ese. con esa zona contando cáñamo, ¿eh? Por lo bueno, general muy complicado encontrar ítems de tierra harto. Oye, lo que. Mira, ¿veis? Hay un cofre ahí que sí. A ver. Si consigo separarlo. ¡Oba! Oh, bueno. Vale Ahora, el gordo Que es el, este Se ha seteado, qué cabrón, se ha seteado, cabrón. Pues ya está. Qué cabrón, cómo, cómo me ha engañado. Ahí está muerto ya. Ya sí, hombre. Ahora me curo y ya tomo el culo. Ya está. Veamos que llegue a algún vivo y me quite el cofre. Me han dado plata. Epa! Arma de iniciado. Runa de iniciado. Eh, arma, ar, ar, arma torturada. Sirve para combinar artefactos. Mmm. Guay! Guay! que no sé no me acuerdo muy bien cómo se usaban pero más cosillas todo lo que sea pillar pues mira viene bien todo lo que sea pillar viene bien vamos a ver y ya aquí es como te lo queda planteado pues en plan vendiéndolo todo y, y justo y comprando y te hagas de craftear Y que otro haga por ti O ese que va a emplear Marcaré un ese pedazo Búfalo Cargado hasta a laptop ¿eh? ¿Vale? Sí, ya como Te lo acabas de plantear en el juego La verdad que Bueno Mola A el que le guste este rollo Pues mira La llego le digo Me he pillado Un montón de lino Pues aquí Mira la tejedora Vámonos A la tejedora Y a tejer Tejar, tejer, ¿Veis? Vale, Puedo crear tela buena Pero me hace falta tela pulcra Y para la, la pulcra Me hace falta tela simple Y para la tela simple Me hace, me hace falta algo vale. ¿Veis? Venga Ah, tasa. Compran tasa porque es de un jugador. Y con esto creo que podría mejorar lo que tuviera. Coño. Ah, transmutación. ¿eh? Eh, eh. Me paré de tomarle la fata, pulcra y eso. ¿Qué me ha llegado a coger? Ah, si me queda aquí 25 cañas, Oh, Bueno, si me queda un montón. Ah, pero no, no tengo no tirar pulcra, tera simple. Si tengo, porque no me deja entonces crearla. un rollo sabéis y esto coge crea digamos que objeto eh, Accesorio y lo vende ahora tendría que irme aquí a la curtiduría ¿Dónde era donde se fabricaban los las cositas aquí yo no puedo hacer ¿Dónde era? Aquí están las armas, el cazador maestro... Ah, claro, tengo que irme a, a, a lo del mago. ¿El mago era o era de otro lado? Aquí hay cantera, aquí hay la fundición, aquí está, eh, ahí está, torre del mago maestro. Vamos para allá. en la zona del mago maestro Podré craftear, craftear cosas para mago ah, que, me, que, me, que me he colado Qué tal, veis Le doy armadura Y puedo crear armadura básica O no tan básica Para poder venderla bueno, Mira, esta puedo crearla Digo de nivel 3 Puedo crearme esta Pues viene de puta madre La verdad Yo digo, que hasta, hasta ahora no he, no he podido No he podido pillar cañamo Hasta ahora túnica ni de que digo iniciado rat del iniciado. Claro, me haría falta esto. Se a la del iniciado y esto. Nica del mago iniciado. Qué te la buena. Pero me tengo que del mago iniciado porque yo no, yo no soy ni clérigo ni soy erudito. No sé qué diferencia hay entre, un, entre erudito y demás. Ah, aquí está, vale. Vale. Lo que cambia es la, la, la skin mete, mola lo que me da ¿Cambia el tema de, de armadura? Ah, aquí vale, bonificación, ataque físico, claro que cambia Pues me, pues me fabrico esta Esta, me la, me la equipo Tengo es que una cosa, agresión Ahí está, ya quiero elegir una habilidad Para la R Curar herida, curar de hielo Hombre, la curar herida me gusta Cúrame a mí mismo Ahí va Equipar Equipado Ahora, si me quisiera crear esto Pues me haría falta ir a poner cáñamo Y demás Y el mío, pues lo puedo intentar vender O romper Creo que se podía romper o estudiar para poder. No. Vale, no me deja romper esto. No. No me deja romperlo. No. Vale. Vale. No sé cómo romperlo, vamos. El batón no tengo nivel 3, si quisiera crearme uno nivel más alto pues me haría falta, por veis Que es lo que yo, yo quiero, lingote de hierro, de acero y madera para poder crearme un batón arcano de iniciado, por ejemplo Ya sería pues poder objetos pillado, objetos mejor, mejor, mejor Artesano, mira ¿Qué me dice este? Artesano especialista en túnica de mago, veis ¿vale? Crea túnica de mago para poder ser un artesano y ahí gano tier. Pues ya está, pues ya, ya, ya lo sé. Lo menos no sé cómo el tema de estudiar. Si. Ya no, a ver, esto fabricarlo. Um, no. Vale tiene que tener la, la durabilidad al máximo para poder Lo que no sé cómo reparar objetos No sé si se puede reparar o simplemente la comer con patata Pero bueno, España, ya me he visto mandando los que hay online Vale El juego mola, se si este rollo Os pondré la key bueno, Os pondré Una especie de código que podéis Canjear en su página web para probarlo durante todo el día. Y si os lo compráis, pues os tendré beneficios por haber usado mi digamos mi código de promoción, ¿vale? Sin más gracias, soy Kine, me saco de juego y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós